Y la niña ella lo más de bien, debe estar ahorita estudiando Ah no mentiras, porque descansa Ay, Debe estar allá haciendo aseo como una loca Ay, no, pero caro, ella es como caro Entonces, porque Carolina te cuento que yo estoy haciendo oficio Y pongo la escoba ahí, volteo y la escoba desaparece porque ya la tiene Carolina Mira, ella es obsesiva con el aseo uh -huh. A mí pasa igual, pero con la esponja de la lusa Ella cada rato, mami, que lo hace para lavar Yo le digo, deje eso ahí Pero me toca ir a esconderle o arraparle de las manos la esponja Porque mejor dicho, hasta se pone brava cuando no le quita la esponja y es que ya estaba noblecita. Sí, no, y Carolina es demasiado noble. Tú no te imaginas, Carolina, lo que hace. Ahorra de su merienda para pagarme el recibo de la luz, imagínate tú. Ay, no, ella es espectacular. Ella también es muy servicial, ella la mata a la nobleza, uno no acaba, acaba de mandarle algo cuando ya escucha el changleteo de ella yendo a hacer caso. No, ojalá y a mí fuera así tan fácil con Carolina, Carolina no le gusta salir. Imagínate, a mí me toca decirle, caro, sal mi vida, oréate, conoce amigos, pero no, ella todo el día ahí La única forma de que salga es que vaya a visitar a la abuela, porque eso sí, entregada con la familia, la familia lo primero ah, Mi también es así, ella es un amor con todos, los, con los hermanos, ella no me atan en cuco, respeta a los varones de la casa, ella es prudente, recatada No, mejor dicho Porque tengo que ir a acompañar a Carolina que está haciendo oficio y no la quiero dejar sola. Ay, sí, mi hija debe estar allá que busca la esponja como loca Ay, hasta luego, okay. hasta luego Ay, Ay no, mami, pero, ¿por, ¿por qué? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? Y ustedes que están viendo este video también yo hablando, pero yo que. Aquí... Uy, mi hijo tiene varios seguidores y no llegué Y ellos comparten y dan no like y ustedes no son nada compartan o de un lado comenten alguna vaina porque así es que no le da a el ganas de hacer miedo